Billahi mina rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hola a todos los queridos hermanos y hermanas. Espero que estén muy bien. La condolencia por el martirio del imam Sadiq la pasa con él. El imam Sadiq es el imam sexto de los Imames infalibles y tuvo casi cuatro mil alumnos. Por eso se han narrado muchas narraciones del Imam Sadiq. Una de esas narraciones es que el Imam Sadiq dijo la fe de una persona no es completa, excepto que eh, su moral sea buena y controle su habla. En esa narración hay dos puntos muy importantes. Uno es moral y dos, eh, controlar la habla. El moral es que la persona, el creyente, debe tener eh, el moral buena islámica, por ejemplo, con su esposo, esposa, hermano, hermana, sus padres, su amigo, con todas las personas. Y controlar eh, la habla, eh, es decir, por ejemplo, cuando queremos hablar debemos tener atención sobre lo que decimos. Por ejemplo, cuando eh, decimos algo y molesta a otra persona. Otra punta muy importante en el Islam se llama la intercesión. ¿Qué significa? Intercesión significa en el día de la resurrección el profeta del Islam y los imames infalibles intercederán eh, a los creyentes, a las personas. Sobre eso el imam Sadiq tiene una narración. El imam Sadiq dice nuestra intercesión no alcanzará al quien eh, considera ligera su oración, pues eh, podemos decir hacer la oración es muy importante para eh, un creyente para que en el día de la, de la resurrección eh, tendrá la intercesión del profeta y los imames infalibles. Y finalmente el imam Sadiq fue envenenado y martirizado y está enterrado eh, en el cementerio de Bari. Inshallah que seamos entre los seguidores verdaderos del Imam Sadiq la pasa con él. Muchas gracias por escucharme. Assalamu alaykum